Hola, hola, buenos días. aquí es Somar, comentando un día de su taverna. y hoy volvemos con Total War Troya en este DLC de mitos. Vamos a enfrentarnos a Aziz, que viene a atacarnos en Meropea. En Meropea. Va a ser la defensa de la isla, yo creo, yo creo que tenemos bastantes posibilidades, teniendo en cuenta que nuestro rango tiene bastante potencia como para penetrar los escudos y tenemos las arpías para poder destruir... Sus honderos Con eso, con eso Me conforto, además tenemos a Ares O la bendición de Ares Y tenemos su buffo y tal, entonces Yo creo que tenemos que jugar bastante con eso Lo de siempre, ¿no? Primero un flanco Y luego el otro Y ya con eso eh, Deberíamos ser capaces De limpiar todo lo que tenga que venir Un buen flanqueo así con las lanzas Y tal, y listo Veremos A ver tenemos Retomando la campaña Retomando la campaña Luego veremos el mapa Pero vamos Sufrimos la derrota contra la hidra, Que eso fue un problemón De proporciones legendarias Hay que reconstruir o Volver a reclutar un ejército potente para Gamenon Y nos centraremos en la guerra contra los Beodos Entonces Cuando tumbemos a los Bueno, los Beodos Los Beocios Por ahí era Bueno, es un pueblo de borrachos Tampoco nos da igual lo pasaremos a cuchillo y ya está O a maza, según nos caiga Entonces, uy Oh, desplegarás todos juntos Capaz será, la guía ha aprendido, eh Vale, nuestro héroe aquí Esto está bien Vale, estos dos aquí Vale Me gusta Estos aquí, vale Vale, sí, el señor aquí Las lanzas aquí, que nos podamos abrir Con tiempo es que si las plantamos aquí tardarán muchísimo en llegar. Bueno, no. Si, si nos movemos rápido, no. Vale, vamos a ir aquí detrás. Las arpías aquí. Bueno, las arpías aquí. Para flanquear. Uy, hay dos de arpías. Así, es que se, como que se agrupan, no caben. Vale, maravilloso. Y entraremos directamente por aquí y ya está. Uy. no, así está bien, así está bien. Vale. Y con esto nos vamos. Esta es la bendición. Vale, nos da ataque cuerpo a cuerpo y moral. Y perdemos defensa cuerpo a cuerpo, ¿vale? Vale, perfecto. Pues lo he dicho. Vale. Vale, el grupo 6 nos lo vamos a llevar por aquí. Vale, el grupo 4, por favor, aquí ya estamos tardando. Esto, aquí quiero poder. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Quitamos la escaramuza, por favor. Vale, perfecto. Así con la tontería. Vale, vale, maravilloso. Vosotros aquí, vosotros aquí. Vale. Vale, eso está bien. Vale, vale, vale, vale. Tenemos que pasar por aquí para reventarlo todo súper fácil. ¿Dónde lo podemos meter? Uh, aquí me... Vale. ¿Tenemos habilidades con nuestro héroe? No. Uff, esto va a caer. Pero ¿y de qué manera? Vale. Vale, vale. Continuamos, continuamos, continuamos. O sea, esto los, los tenemos que romper súper fácil. Vale, rotamos aquí... Venga esas lanzas. Qué mala carga, por favor. Vale, venga. Aristía. Necesitamos esa Aristía. Es fanático, posible que las arpías hayan perdido contra esta gente, tío. Qué fuerte me parece. Pero hijo mío. A distancia, por favor. Vale, no, y este flanco también lo perdemos. Dios, ¡Vaya masacre! ¡Qué mala ¿Es que Si nos hubieran separado... No, pues las arpías no pueden cuerpo a cuerpo contra honderos... Bueno, son famosos, ¿no? Sí. Estos son potentes, pero... Ojo, eh. Ha sido como demasiado, la verdad es que no esperaba tanto daño. Cuidado, Ahí, estás perdiendo caranuzas. terreno. No tenía mucha gente tampoco. ¿Vale? ¿Hay alguien huyendo de esta gente? No. No, no, es que esto es una derrota una catedral. Sí, no, no, esto. No lo solucionamos de ninguna forma. Vale, estos. Es, estos es arpías también por aquí. A ver si nos podemos llevar por lo menos el héroe. Pero que va, creo que va a ser imposible. Tus guerreros se están Venga, una buena carga ahí, a ver qué sale, pero nada, que va, que va, que va. Ni mira la grito. nada se perdió. Vale. Bueno. Ok. Estaba complicado. Ellos han perdido 105 solo. Nosotros 290. Creo que era solo la guarnición, así que bueno, ni tan mal. Sí, era solo la guarnición. Vale, ok. June. Vale. Uf. Uf. Bueno. Es una de las islas que teníamos por ahí en el mar. Ahora, ahora nos situaremos. A ver cómo ha quedado la cosa. Que hemos perdido, que no. Mm. Qué asco, eh. Qué asco, qué asco. Melodía. Nada más esta estaba muy bien. Estaba ya ahí en la zona sur. Uf, a esta gente le vamos a tener que dar papel. Vale, poquito de. Poquito de caña, por favor. Vale. Vigila tu tesoro. La riqueza que sostiene tu influencia y poder se está agotando. Vale. Escasez de miscenas Vale, madera por turno. Edificios dañados, Y de Zeus en Oropo. ¿Dónde está esto? Vale. Muy sustitución, fracaso, arenga, de espanto con éxito, arenga, de espanto, fracaso. Vale, estos son mis dos ejércitos que vienen medio reventados por culpa del. Vale, podemos movilizarnos hacia acá. No, porque no tenemos. Uf. Literal, ¿no? Porque no tenemos. Vale, pasamos todo esto a Menón y... venga a movilizarse. Vamos hacia Ira. Con esto nos vamos a Atenas... Podemos construir cosas. Vale, Atenas, vamos a subirlo. Uh, Zeus, con esto aumentamos la producción de alimentos, sí, y de Atenas... ¿Con Atenas también? No, pues vamos a subir el de Zeus y ya está. Vale. Tenemos más ejércitos por ahí Uf, Zeus lo vamos a poder perder ahora No, no creo que perdamos La guarnición de Zeus Está, está fuerte, está fuerte Vale mm -hmm. Tenemos aquí la sacerdotisa Vale, vamos aquí Vamos a movilizarnos Nada, vamos a llevarnos Las tropas hacia acá Y ya está, porque Ritual de exaltación No, ritual de exaltación en Zeus Tampoco Vale, Volvemos a tierra y ya está Tirinto Corinto 100, es que no tenemos nada Vale, diplomacia Bueno, uh, decretos reales nuevos Crecimiento de la población Uf, Aquí podemos, vale, pues nada, vamos a tirar por aquí, eh Para reducir el coste de construcción Aumentar los alimentos, y sí, vamos a usarlo Son un montón de turnos, pero yo creo que me vale la pena Estando tan mal como estamos en economía, no podemos hacer otra cosa. A ver, Señores... Señora... Aquí les... acuerdo el truque. ¿Me puedes dar mil de alimento por turno? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas, hijo? 250. No, no la morada. Vamos a pasarle bronce. 100. Cinco turnos, ¿vale? Esto nos vale para sobrevivir. Aceptar. Equilibrar oferta. Es un chiste, ¿no? Bueno, me sirve. ¿Vale? Aceptamos. Right me... Vale. Con esto ya estamos en positivo. ¿Abandonamos la negociación? Sí. Vale, perfecto. Podemos No Necesitamos 100 tío. No hay nadie Que ataque A Aziz eh, Vamos a hablar Con Esparta Vamos a Tirar De coordinación Bélica con Esparta Están en guerra No No están en guerra Con Aziz Bueno Es que habrá que mandar A alguien allí A solucionar esto Literal ¿eh? Pero literal Habrá que mandar A alguien allí A solucionar eso pero nosotros aquí estamos bastante, bastante esperdigaos. Hay que completar nuestras luchas contra los Beocios Y ya a partir de ahí nos redirigiremos esfuerzos Pero es que hasta que no tengamos eso apañado un poco vamos a hacer Vale, nos movilizamos con este ejército vas Y ya está Vale, sí, sí, no, no hay otra cosa que podamos hacer Vale, ok, vale, pues vamos a cerrar esto. ¿Qué queda qué por hacer? arqueólogo Vale, aquí estás bien. La gente nos ha molido. Y pasos. Y Oropo dañado. Lo podemos reconstruir. Coste de reparación: 430. Vale. 319. Vale. Y la guarnición no podemos. Vale, ok. Pues nada, siguiente turno. Y ya está. Es que hay que empezar a tener dinámicas positivas... O al menos con, con batallas... Ganar batallas... Obtener tesoro... Y forrarse. Pero venga, a ver si podemos ya... De una vez solucionar esta guerra en la zona norte... Y ya... Cruzar el mar y ir a por lo que toca. O al menos hacernos fuertes aquí en esta zona... Que no nos toquen la cara. Pero tenemos los ejércitos muy dispersos... Bueno, tampoco... Están bien ubicados, lo que pasa es que uff, hemos concentrado muchos esfuerzos y, y la, la, la estampada contra la hidra nos ha matado mucho. Eso nos ha anillado una barbaridad a nivel de efectivos y uff, la verdad es que dolió, eh, dolió, pero bueno. Poco a poco en nuestra región, ya daremos el salto y ya está. Vale, Aziz... Dios, qué pesadilla de gente. Vale, esto no lo perdemos. Esto no lo perdemos. Eh, librar batalla. Mm, los sonderos les pueden dar por donde yo te diga. Vamos a esperar con las arpías. Esta vez, como tenemos superioridad, vamos a esperar con las arpías. Vamos a hacer un grupo fuerte en el centro, que ellos ya no tienen tanto. Vale, iniciamos. Él seguramente desplegará en un único grupo. Vale, estamos bien. Entonces, vale, vamos a ser listos. Esto en un mismo grupo aquí. ¿Cabemos? Más o menos. Nuestro señor aquí. ¿Ah, por aquí no se puede ir. Uh, por aquí no se puede cruzar. Vale, por aquí sí. Vale, entonces estamos bien puestos. Vale, vamos a ubicar estos aquí también. Vamos a ubicar por aquí. A nuestras unidades de rango este, vale las lanzas también puestas también y esto también aquí nos vamos a meter las serpillas para ir volando vale avanzamos nos ubicamos con todos aquí vale de hecho grupo 3 lo vamos a poner un poco más aquí retrasado y vamos a avanzar yo creo que si tomamos por aquí Vale, las montañas estas estamos. Aquí estamos bien, fuera de rango, vamos a entrar bastante bien al choque. Vale, el grupo 1, grupo 1, ya nos ubicamos, venga. El grupo 2, aquí el grupo 4 cogiendo rango, ojo, cuidado que nos atacan ya. Vale. Sí, sí, sí, vamos a mandar por aquí. Eso es. Salimos de rango, salimos de rango. Venga, pues eh, si.. si él quiere pegarse, pues vamos a pegarnos. Venga, están atacando a tu héroe. lanzas como van no vamos a sacar esto de aquí y vamos a meter esto por aquí exacto y que choquen que choquen o sea a muerte que sea exageradísimo vale esto lo vamos a quitar de nuevo a nosotros esto deberíamos estar ganándolo bastante de sobra vale eso es eso es eso es eso es daño daño daño daño daño daño daño daño daño vale muy buena carga eso es Perfecto, vale, han perdido un montón de moral Nos hemos quitado ya los honderos Ellos deben estar muy, muy dañados Vale, perfecto Muy buena Vale, perfecto Vale, grupo 3, cambiamos ya de foco Al menos vosotros aquí, Reventarme estos que llevan armadura Vale, estas dos Que activen su buffo Maravilloso ¿Quién empieza a titubear? Vale, bueno Pues te lo pienso, chat Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, muy bien, muy bien, esas arpías han hecho un trabajo excelente, ahora sí, vale, ahora sí, cambio de esfuerzos, los reubicamos, nosotros aquí, el héroe, que vaya saliendo ya para allá, perfecto, vale, vamos a traeros una de arpías para acá, muy bien, hecho tus guerreros. vale, era algo que se esperaba, vamos a cambiar los senderos aquí, me gusta, esto está bien, Vale, esta de alpías. Vamos aquí a llevar la polla para acá. Vale, ese bufo. Venga, eso es. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y cambiamos esto aquí, el foco todos. Vale, perfecto. Pues a cuerpo deberíamos vencer aquí. Dos. Vale, ¿quién sale a agrupar el grupo 1? Bien. Vale. Nah, y nosotros lo vamos a aguantar aquí. Ama. A tope, todo lo que se pueda y más. Ahí no. Vale. La victoria está al alcance de la mano. Venga. Bueno, ya nos hemos cargado el y todo, maravilloso. Ah, es no tú. Vale, sí, pero lo confundo. Vale, pa. ¡Vamos! Vale, vamos a darle a por 10.000. Y acabamos de matar a todo el mundo y ya está. Venga, venga, venga, venga, venga. venga. No se escapa nadie aquí. Dale, con el buen bufo. Nada, las arpías. Si, si consiguen hacer una buena carga, quitarse de en medio a gente. O reventarles la moral... Y, y activar el bufo Son unas máquinas de matar... Pero claro... Necesitas forzar ese momento... Yo creo que lo que nos hemos... Lo que hemos fallado en la batalla anterior... Ha sido el hecho de... No... Eh, focusear las dos unidades de arpías... A un... Mismo batallón... Son las que creo que ha sido... Un error por nuestra parte... Pero bueno... Ya hemos aprendido... Poco a poco... Hay que ir al fin y al cabo sumando recursos o, o sumando experiencia a nuestra capacidad de combate que claro como cada total war es un mundo como aquel que dice vale unidades reabastecidas sí para lo que me da de tesoro extra me quedo las unidades y ya está uh, señor pues te lo voy a comprar te lo voy a comprar. ¿Tratado de paz con quién? Poco amistosa en guerra con Micenas. ¿Dónde está esta gente? Esto es el sur. Esto es la isla de Nosos. Vale, no. Si estás en guerra con Esparta, yo no te voy a aceptar el tratado de paz. Porque si no... Va a estar feo. Vale. Vale. Vale, vale. Perfecto. O sea, ya... Dinámica positiva, además no puede. Vale, ¿qué, va, ¿qué cosas vamos a hacer? Aquí, mis cenas. Éxito, perfecto. Aquí estamos aumentando nuestra influencia, 48%. Bueno, poco a poco está subiendo de a poquitos, pero en ello estamos, ¿eh? Vale. Eh, patrullamos por aquí. No, aquí vamos a movernos hasta Stínfalo Por movilizar un poquito al personal Y que no esté parado Pero poco más Triópedes. Vale, aquí vamos a meter bronce Maravilloso Vale, cuatro turnos Aquí vamos a tener follón, eh Así que vamos a traernos a esta mujer O sea, me da igual porque Esta zona al fin y al cabo, bueno como nuestra puerta de cierre, y si. No podemos. Pues, más tarde conseguiremos movilizar gente. Vale, no. En Iria. ¿Qué tenemos aquí en Iria? ¿Qué podemos construir? Uff, claro, esto no podemos porque no tenemos madera, ¿vale? Aquí en gla que hay murmullos de sedición. ¿Qué vemos aquí? Vale. Fracaso. Bueno, se sí, intentó... En Iria no podemos construir nada. Esto lo podemos reparar tampoco. Esto sí. Vale. Ok. Vale, pues no. vamos a movilizarnos de manera lo más drásticamente posible. Ritual de predicción En caso de no haber templo, aumente favor. Vale, pues no. Aquí. Arenga de espanto... u uh, uh, uh, Profecía de condenación... Al emisario. Vale. Vamos a hacer revelar transgresión... Que nos lo cargamos... Toma. Maravilloso. Esta mujer es... Una máquina. Vale, pues vamos a... Acercarnos con este ejército... Sí, vamos a acercarnos con este ejército... Y vamos a asaltar con el ejército de Agamenón Y con esto deberíamos ser capaces de... Maravillosamente... Ganar un tiempo... Para poder poner esto en... Vale, vamos a continuar a serio. Y vemos cómo mejora con el paso del tiempo. Un par de turnos aquí deberían bastarnos bastante como para solucionar las cosas vale ¿qué más cosas tenemos? eres guarnicionado sin mover vale troques finalizados acuerde creo troque no ya hemos terminado nuestro tuve con el señor Aquiles vale no ¿qué más cosas tenemos? A ah, vale ya con esto opa Finalizamos turno. Vale, me parece correcto. Bien, bien, bien, bien. Pues vamos a ello. Finalizamos turno. Y a ver qué ocurre. A ver qué movimientos hay. Nosotros tenemos que asediar ya esa ciudad de una vez por todas. Porque si no... Va a ser horroroso. Esparta... Esparta está moviendo, ¿eh? Hacia el otro lado del mar. Me parece lógico. O sea, está bien. Es un buen movimiento para ellos. ¡Ojo! Vale. París. A mí me... ¡Uh! París. Viene fuerte aquí, ¿eh? Viene fuerte aquí. Espero que lo vayan a parar los hombres de Aquiles. Porque si no, se nos van a juntar los problemas. Arpedón también por aquí. Bueno, se acaba de ir, ¿eh? Vale. bueno, bueno, bueno, bueno. Eso... Los beocios ya han pasado, ¿eh? Los beocios ya han pasado, no se revelan. Ah, no, están aquí. Vale, no se revelan, muy bien. Aziz. Uh... Curetes contra Ítaca. Vale, apoyo a la guerra del bandolero. Confederación Esparta y Pilos. Itaca. Uf, se han enganchado a salaminas. Nivel de curso perdido. Ares. Feo. Feo, feo, feo, feo, feo, feo, feo. Eh, eh, ¿Aquí tenemos templo? ¿No? Oropo... No, aquí en ningún sitio tenemos templo, ¿eh? Bueno, vale la pena un... Un tío random Ah, 10 de Apolo Volca Eliria, Tenemos para poder construir ¿Dónde estábamos viendo? ¿Qué estábamos viendo? Que era interesante Vale, no, aquí Queremos alimentos por turno Y se acabó, vale Vale, vale, vale. Ok, aquí continuamos. Aquí nos queda continuar asedio. A ver dónde está. Uy. Nuestra, nuestro envenenador, nuestro espía... Uy, vamos a enseñar rival un 3%. Y nuestra sacerdotisa. Revelar transmisión 1.80. Vale, al pozo. La que te cuento. Vale. 20% de los favores. la compañía de Hermes Vale, un 10% de las acciones de todos los agentes, maravilloso Podemos, no, no podemos atacar aquí, y aquí, qué tal, asesinar rival un 5% nos la jugamos Éxito, vale, maravilloso, maravilloso Vale, es que esos son los movimientos que tienen que salir. O sea, esto está muy bien. Vale, ¿cómo vamos aquí de influencia? Un 50% aquí. bufita Corintio. Venerar los antepasados. Tony. Vale, es que esto tiene que ser turno a turno. Consejero, capacidad. probabilidad de éxito de las acciones de un agente en los asentamientos. Mmm. Un ejército extranjero. Veinte la influencia en una provincia. En los asentamientos. Vale, vamos a meter este. Aunque están siendo del el 100%. Esto es para meterlo en agente. O sea, en un ejército. Vale, nada. Tendremos que tirar a por, a por esta. Ah, no. A por esta. Vale, bueno, veremos. A ver cómo lo mejoramos. ¿Le pueden meter objetos aquí a este señor? No. Vale, está bien porque de momento, bueno, poco a poco vamos mejorando la influencia. Esto va a costar hacerla subir hasta un 60%, pero bueno, es lo que hay. Es una de las misiones que tenemos y nos viene bastante, bastante bien. Vale, ok, continuamos aquí con nuestros asedios. O con nuestro asedio en concreto. Vale, podemos... ¿Qué tal está esto? En... Vale, no, van a empezar a perder... Gente ya, vale, pues continuamos Asedio y para adelante En el siguiente turno lo resolvemos ¿Qué nos queda pendiente, Ero sin mover Esto ya lo sabíamos Y Epeo Epeo está aquí apoyando vale, Esto está bien Continuamos, siguiente turno Nada, Vamos a tratar de sacarlo gratis Literal Que vayan perdiendo Que vayan perdiendo fuerza Y, y para adelante es que otra cosa... No podemos sacar, ¿eh? Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Y las confederaciones, tío. No sé. O sea... Esta confederación me hubiera venido a mí de locos. Con Salamina, pero... Uf. Bueno, o sea, se la ha pillado este otro hombre. Oh, ¡Dios! Eh, ¿Qué pasa ya con los carros, los centauros? Pues todo ligero. Eh, vamos a lucharla, ¿no? Sí, vamos a lucharla y a disfrutarla. Siendo todo ligero, lo único que me preocupa como tal es el carro. Pero el resto de tropas deberíamos limpiarlas bastante bien con lo que tenemos nosotros. Teniendo en cuenta los arcos, los honderos y los escaramuzadores... Si aguantamos bien, o sea, si no salimos y aguantamos bien, con el rango que tenemos nosotros deberíamos aguantarlo bastante, guay. Vale, vamos a desplegar en este lado. Vale, vamos a meter esto aquí. Vale. Vale, dejamos esto aquí y metemos... Ahí. Eh, aquí por lo que pudiera pasar Pero vamos, todo este rango lo metemos aquí detrás Y a ver, De hecho creo que me he equivocado Y debo meter esto aquí Y estos dos aquí un poquito más anchos Vale, de hecho al 3 va a ser este Vale, perfecto Nos acercamos un poquito por poder disparar ya. Vale, vale, vale, vale, vale. vale. Vale, maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Vale, los arcos contra aquí. Contra esto, los sonderos aquí. Vale, perfecto perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Ya, claro, ahora han llegado con el carro, tú. Ah, bueno, nos sentamos. Vale, bueno, nosotros, a nosotros nos viene bien esto. Vale. Venga, yo una buena encarga, vamos. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Aquí, casi cuerpo a cuerpo, vamos. Valientes. seamos listos tú venga vamos a ir movilizando gente porque si no esto va a estar muy feo uepa venga vamos vamos vamos vamos vamos cómo aguantan los pachines tío o sea me parece cuerpo cuerpo casi cómo es posible Al carro por vuestro padre. Vamos. Hay que bajarse esos carros. guerreros. más o menos. Has perdido un punto de vale. victoria. Vale, pero bueno, ya lo sabíamos. ¿Podemos? Nah, maravilloso. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Venimos por acá. Todos. Todos hacia allá. Tus guerreros se están reagrupando. Eh, Nuestro héroe puede venir para acá. Venga, vamos a traérnoslo porque si no es un problema. A ver, venga, venga, venga, que ya llegamos. Todos, todos, todos, todos, todos. A reventar el carro. Venga, esos carros no pueden quedar vivos. Vale, si nos los tumbamos antes de que... Jung os la carga. Se si hace falta, cuervo a cuervo, señor. A por el carro. Bueno. Que va, nos han rebetado. Lástima. Bueno, hey, hemos tumbado el carro. Que quede ahí. Lo que no sé es... ...dónde era esta batalla. Mira. Menecio Delicia Pff, Los pachis son súper fuertes, eh Dios. Vale Vale Uh, feos Uf, y está París aquí otra vez, tu Madre mía y esto con giga...? Vale, nada. lo resolvemos y ya está. Hemos perdido zonas de isla, pero... Bueno, no, no importa, se recuperarán. ¡Uf! Qué, qué, qué, ¡Qué manera de ir para atrás, eh! El agua... Esta gente quiere... Filis. No, te lo rechazo. Bastante, bastante madera tenemos. O sea, la verdad, no es un problema la madera. Espería. Así es Uf, La verdad, es que es eso. De dando bandazos de un lado para otro, no hemos conseguido defendernos y. Cuando vienen, vienen en tropel. Confederación, hostia y argos. Dios mío. Y ahora todo esto es FTIA. Vale. Vale. Qué, o sea, ¿qué absorbo yo ahora, tío? O sea, no tengo nada que absorber. Literalmente, ¿eh? ¿Estos son enemigos? Un poquito. Vale, en Tebas. ¿Tenemos algo que construir? Esto. En Oropo, vamos a construir más madera. Bueno, esto me sale más esa cuenta, eh. La ciudad rural. Vale. Hemos perdido muchísimo. ¿Qué tal está esto? ¡Fua! Lo autorresolvemos. Y para casa. Maravilloso. Toma Vale. Fin de la guerra con los Beodos. Con los beocios. Bien, ahora tendremos que nombrarlos nunca más. <risa> Todo correcto. Saquear, convertir en vasallos. No. Desvalejar y ocupar. Me sirve. Vale, maravilloso. Veocios, facción destruida. Por fin. Esta gente, qué tal, qué, tal, ¿qué tal va? ¿Estamos en guerra con ellos? Espería. Eh, probablemente sí. Eh, iniciamos una guerra con esto Vale, metemos esta Coste de construcción entre los edificios Más barato Vale, y pasamos a la diplomacia Esperia, ¿cómo está esta gente? Esperia Pues sí que estamos en guerra Ah, pues se me cuida Vale, vamos a meter esto aquí A ver qué tiene esta gente Arenga de espanto Y con esto cerraremos el capítulo éxito perfecto Uf, tan fuertes, eh. Vale, eh, No podemos reconstruir nada porque no tenemos dineros. Oh, podemos sacar carros. Podemos sacar carros, por Dios. Vale. Oh, ah, nos falta madera. Vaya, eh, ¿no hay espadas para No, y, y... Uy, no hay lanzas tampoco. Mm, mm, mm. Y un par de honderos así baratillos Y ya está Vale, y vamos a bajar este hombre aquí a Tebas Porque no sabemos muy bien cómo va a ir la cosa Pero con esto ya cerramos Este episodio eh, Vale, Nidia, ritual de exaltación No, vale, nos vamos a acercar aquí a Tebas Podemos, tampoco Vale, vamos a acercarnos para allá. Eh, uy, aquí no hemos hecho... Vale, venen a los antepasados. En Steam ¿Cómo se pues, nos va a quedar? Vale, la influencia que va a subir otra vez, otro 1%. Me gusta. ¿No ha subido de nivel? No, aún no. 13 Epidauro y Tirinto. Tirinto. Vale. Nos vamos moviendo poco a poco por las regiones. Vale, me gusta. Esto está bien para nosotros. Vale, vale, vale, vale. Y vamos a pillar estas regiones de aquí del norte. Nos vamos a quedar con Hesperia. Y la idea, y la idea es poder coger minias. O sea, estas tres ciudades de aquí. A ver si podemos. Deberíamos pasar bastante rápido por encima de ellos. Ok. Lo veremos eso en los próximos capítulos. Ahora mismo...